Hola a todos, bienvenidos a tu canal de español Magical Spanish Hoy te traigo el verbo dividir y lo vamos a conjugar en 18 tiempos verbales Introducción Dividir to divide Este es un verbo regular terminado en ir El infinitivo va, en español va a ser dividir el participio pasado, dividido, y el gerundio, dividiendo. Recordemos el tiempo presente y las terminaciones de los verbos regulares terminados en IR. Por ejemplo, tenemos vivir, yo vivo, terminación O, tú vives, terminación ES él, ella, usted, vive, e, nosotros, nosotras, vivimos, imos, vosotros, vosotras, vivís, es, ellos, ellas, ustedes, viven, en. Ahora tenemos los tiempos del modo indicativo, para el tiempo presente, yo, divido, tú, divides, él, ella, usted divide, nosotros, nosotras dividimos, vosotros, vosotras dividís, ellos, ellas, ustedes dividen. Continuamos con el pasado simple, yo dividí, tú dividiste, él, ella, usted dividió, nosotros, nosotras, dividimos. Vosotros, vosotras, dividisteis. Ellos, ellas, ustedes, dividieron. Seguimos con el tiempo imperfecto. Yo dividía. Tú dividías. Él, ella, usted, dividía. Nosotros, nosotras, dividíamos. Vosotros, vosotras, dividíamos dividíais. Ellos, ellas, ustedes dividían. Seguimos con el tiempo condicional. Yo dividiría. Tú dividirías. Él, ella, usted dividiría. Nosotros, nosotras dividiríamos. Vosotros, vosotras dividiríais. Ellos, ellas, ustedes dividirían. Y seguimos con el futuro simple. Yo dividiré, tú dividirás, él, ella, usted dividirá, nosotros, nosotras dividiremos, vosotros, vosotras dividiréis, ellos, ellas, ustedes dividirán. A continuación podemos hablar de los tiempos progresivos o continuos. Iniciamos con el presente progresivo. Yo estoy dividiendo. Tú estás dividiendo. Él, ella, usted está dividiendo. Nosotros, nosotras estamos dividiendo. Vosotros, vosotras estáis dividiendo. Ellos, ellas, ustedes están dividiendo. Continuamos con el pasado progresivo. Yo estuve dividiendo. Tú estuviste dividiendo. Él, ella, usted estuvo dividiendo. Nosotros, nosotras, estuvimos dividiendo. Vosotros, vosotras, estuvisteis dividiendo. Ellos, ellas, ustedes estuvieron dividiendo. Ahora viene el imperfecto progresivo. Yo estaba dividiendo, tú estabas dividiendo, él, ella, usted estaba dividiendo, nosotros, nosotras, estábamos dividiendo, vosotros, vosotras, estabais dividiendo, ellos, ellas, ustedes, Estaban dividiendo Continuamos con el Condicional progresivo Yo Estaría dividiendo Tú Estarías dividiendo Él, ella, usted Estaría dividiendo Nosotros, nosotras Estaríamos Dividiendo Vosotros, vosotras Estaríais dividiendo ellos, ellas, ustedes, estarían dividiendo. Tenemos ahora el futuro progresivo. Yo estaré dividiendo. Tú estarás dividiendo. Él, ella, usted estará dividiendo. Nosotros, nosotras, estaremos dividiendo. Vosotros, vosotras, estaréis dividiendo. Ellos, ellas, ustedes estarán dividiendo. También es muy importante hablar del de tiempo futuro con ir a. Yo voy a dividir. Tú vas a dividir. Él, ella, usted. Va a dividir. Nosotros, nosotras. Vamos a dividir vosotros, vosotras, vais a dividir, ellos, ellas, ustedes, van a dividir, y para las oraciones negativas, nos va a quedar, yo, no voy a dividir, tú, no vas a dividir, él, ella, usted, no va a dividir, nosotros, nosotras, no vamos a dividir, vosotros, vosotras, no vais a dividir. Ellos, ellas, ustedes no van a dividir. A continuación tenemos el pretérito imperfecto del indicativo con ir a. En inglés sería I was going to divide para las oraciones afirmativas y yo diría yo iba a dividir tú ibas a dividir él, ella, usted, iba a dividir, nosotros, nosotras, íbamos a dividir, vosotros, vosotras, ibais a dividir, ellos, ellas, ustedes, iban a dividir. Y para las oraciones negativas, vamos a decir, yo no iba a dividir, tú no ibas a dividir, él, ella, usted no iba a dividir, nosotros, nosotras no íbamos a dividir, vosotros, vosotras no ibais a dividir, ellos, ellas, ustedes no iban a dividir. A continuación vamos a hablar acerca de los tiempos compuestos del modo indicativo. Iniciamos con el presente perfecto. Yo he dividido, tú has dividido, él, ella, usted ha dividido, nosotros, nosotras, hemos dividido, vosotros, vosotras, habéis dividido, ellos, ellas, ustedes han dividido. A continuación tenemos el pasado perfecto que en español es un tiempo bastante informal y se usa sobre todo a nivel de documentos, pero a nivel comunicativo, a nivel oral realmente tiene un uso bastante eh, digamos restringido o de muy poco uso. De todas formas es importante conocerlo. Vamos a decir yo V dividido, tú hubiste dividido, él, ella, usted, hubo dividido, nosotros, nosotras, hubimos dividido, vosotros, vosotras, hubisteis dividido, ellos, ellas, ustedes, hubieron dividido. Continuamos luego con el pluscuamperfecto y vamos a decir en español, yo había dividido, Tú habías dividido, él, ella, usted había dividido, nosotros, nosotras habíamos dividido, vosotros, vosotras habíais dividido, ellos, ellas, ustedes habían dividido. Ahora viene el condicional perfecto, yo habría dividido tú habrías dividido él, ella, usted habría dividido nosotros, nosotras habríamos dividido vosotros, vosotras habríais dividido ellos, ellas, ustedes habrían dividido y continuamos con el futuro perfecto. Yo habré dividido, tú habrás dividido, él, ella, usted habrá dividido, nosotros, nosotras habremos dividido, vosotros, vosotras habréis dividido, ellos, ellas, ustedes habrán dividido. Ahora vamos a hablar acerca de los imperativos y vamos a empezar con los, los comandos o las órdenes que son afirmativas. Empezamos con tú, divide, usted, divida, para nosotros o nosotras, dividamos, para vosotros o vosotras, dividid y para ustedes, dividan. Ahora veamos los imperativos negativos. Para el pronombre tú va a haber un cambio. Los afirmativos decimos divide, negativos no dividas. No dividas. Para usted divida, no divida. Para nosotros o nosotras dividamos, no dividamos. Para vosotros dividid. Negativo, no dividáis, aquí vemos que también hay un cambio, dividid, no dividáis y para ustedes el negativo va a ser, no dividan. Muy bien, esto ha sido todo amigos, por favor suscríbete totalmente gratis a este canal, regálame un like o me gusta, comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 gmail.com Muy bien amigos, hemos llegado al final de la conjugación de este verbo regular, dividir conjugado en 18 diferentes tiempos verbales. Como siempre, eh, agradezco mucho el privilegio de tu tiempo y muchas gracias por haber visto esta presentación. Nos vemos en una próxima clase o video. Hasta pronto amigos.